Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y soy maquillista y peinadora profesional. Y esto es Makeup Story. ¡Comenzamos! El día de hoy les voy a platicar cómo hacer un look para evento social. En este caso me acompaña mi bella modelo Yereth. ¡Saluda Yereth. ¡Hola! Y ella tiene como evento una graduación. Vamos a hacer su look para su graduación. Aquí yo ya la preparé. Ya está avanzado un poco el peinado. Yo le hice unas ondas gruesas. Voy a mostrar con qué lo hice. Yo usé esta tenaza. No sé para dónde. Hice, usé esta tenaza y ya preparé mis ondas. Aquí también ya adelanté. Hice dos trenzas hice una división para hacer dos trenzas hacia atrás que en otra cápsula les voy a platicar cómo hacer estas trenzas que parezcan como postizas entonces para seguir con nuestro peinado vamos a hacer un medio recogido voy a agarrar parte ahorita les, les muestro por aquel lado cuánto voy a dejar de espacio entre la oreja a la altura de la oreja y aquí yo Vamos a medir aproximadamente tres dedos para hacer mi medio recogido. Voy a poner un poco de gel porque ella tiene mucho cabellito pequeño. ¿De verdad, Chere? Voy a poner un poco más de gel para hacer una coleta a esta altura. De aquel lado me voy con mi peine. Voy a hacer de nuevo otra división para hacer mi media coleta. Otro poco de gel para agarrar todos los cabellitos bebés que tiene nuestra modelo. Si ¿Sí ven, estoy dejando un espacio para cubrir la oreja. Hay personas, hay clientas que no les gusta mostrar mucho su oreja, entonces vamos a dejar esto aquí este mechón suelto de aproximadamente tres dedos de ancho vamos a agarrar un poco más de la parte de atrás voy a agarrar un poquito más para que nuestra coleta no quede tan ligera y que, y que el momento de hacerle un poco de crepe pueda tener buen volumen ya aquí con los dos mechones listos. Déjenme peinar bien. Como si fuera al colegio, nuestra pequeña Jerez. <risa> vamos a pulir bien. Y vamos a hacerla un poco alta para que tenga, como les dije, volumen. Aquí estoy juntando. Aquí cuando hice las trenzas también... Llegué a este punto, no las hice más atrás para que no vaya a, ahí a molestarle al momento de hacerle la coleta. Agarro mi mechón mi recogido. Ponemos la liga. Rápida, rápida, rápida. Porque Ramos se me cansa con la cámara. Oye, ¿y mi Ceci, ¿dónde está? Aquí ya tenemos nuestra coleta hecha. Por acá. Y vamos a la coleta a hacerle volumen. Poco volumen. Voy a agarrar un mechón. Mi bella modelo me va a hacer asistente también. Adelante. Y vamos a poner también, en otra cápsula les enseño cómo hacer un buen crepe pero aquí solamente es de mitad bajamos poquito cabello para tener un volumen vamos a poner poco spray y vamos a abrir nuestro crepe volvemos a tomar otra parte del mechón volvemos a hacer crepe ponemos spray y abrimos para ir acomodando esta coleta que tenga buen volumen. Volvemos a tomar más. Ya casi llega <ríe> Volvemos a hacer crepe. Y voy de una vez voy a hacer el otro. Y este machoncito me poquito menos para que no se vea tanto nuestro crepe enfrente. Ponemos spray, abrimos y pulimos. Con mucha paciencia para que no se nos desesperen porque pues hay que ocultar nuestro crepé. Aquí estamos listos. qué va a pasar aquí la liga la verdad a mí no me encanta que cualquier liga que les pongan se note entonces voy a hacer aquí con un mechoncito de su cabello por abajo voy a agarrar un mechoncito y vamos a pasar por nuestra liga para ocultarla oiga no sé si les dije antes que empezar el peinado, creo que no que un tip que les voy a dar es que cuando vayan a hacerse un peinado para cualquier evento no usen acondicionadores ni cremas de peinar ni aceititos para hidratar el cabello ni suavizarlo porque eso también al momento de usar nuestras ondas puede puede pasar que se suelten o que se deshagan muy rápido, entonces como consejo es solo tu champú que uses también 0, 2 en 1. Solo tu puro shampoo un día antes y al día siguiente va a durar un poco más el peinado. Entonces eso fue un tip que se me pasó y que se lo voy a dar de ahorita. Le voy a pedir un favor a Ceci. Un favor, de si ¿me puedes pasar un pasador? Ay, a ver, qué lado? Están en esa caja. Ahí le cortan. Dos mil años más tarde. Bueno, aquí ya voy a agarrar este mechoncito y lo voy a esconder por acá, por atrás, con un pasador, pescadito bien, para que la liga, como les decía, no se vea. Entonces aquí peinamos muy bien la coleta para después fijarla y así va a quedar nuestra bella modelo vamos a poner un poco de gotitas de seda para relajar esas ondas también porque obviamente aquí ya es a tu gusto. Si tú las quieres bien marcaditas porque por, por lo regular te arreglas horas antes y en, de, en la hora de tu evento ya están más relajadas. Aquí yo sí la marqué bien y ya con las gotitas las abrimos y deshacemos un poco más. Entonces así nos va a quedar nuestra coleta con nuestro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 Vamos a continuar con el maquillaje para este look para graduación. ¡Comenzamos! Ponemos rímel. Y lista. Es un look natural. Se puede decir natural porque no está tan cargado su ojo, pero pusimos algunos detalles para así resaltarlo. Y un peinado que es poco elaborado, pero es un look muy fresco y muy juvenil.